<tose> no, no, no. Es como votar Es como votar Eh, que pongas. Nadie eh, Lo va a poner. Ya se puede ir. No. Empieza a llorar. Ahora sí, ya ve. Ah, va a ser tú Yo. Yep. Va a tener que tomarlo la oh, una. Vamos qué rollo!